Juan qué más no para domingo, no para estuvir tonal y el paseo malo, te timo Chicago, y Juan cuál de no para castear mis campanas, para amo a que. Pan me no para Juan Jesús, amor de muestico. Mo que Juan te atacó sewiliste juante, y Wan kema kito yani nochi ume imaš kamba ki malausu ike wan desnezdili eski kanawia. Wan timomasti nelia tipakiyajá. Kema sem patikita kete tove tiko. Wan Jesús sem pate chivui. Shipijakata se tanto ipaakilis. Nano Kiani ni manisiti nisishivaka katino paakilis. Wan kema yani techilpitski wan techilui. Ama y Celica y tonal toteco. Sintan tan quita sema pulirse se más se igual le quita hasta colgua, guach catoteco quita por pulirse. Juan sin tan Amos quita Pero amo aquí haya tomas que yaya Tomás Jesús asíco iban nombradas en teliste. Ya haya historia se teinte más ome timo a Jesús. Juan titoca este ya coate. Juan te iba que para titiquis historia pero tomás te chilui. Sinta a moniquitas imág, Juan y Calakis no más pilcampa el pinti y canopalabos, Juan y Calakis no más y pan y el campa quita puilisque, a monis nestuka sinta nelia yaya. Cuando al chicoye panseyo domingo, te mu machicawa, te mucentilitria, Juan cualitis actria no pacatemit Juan Jesús sempa samurfuic monestrico. moquesto tatasco tojuante, Juan te chilui. Si pilla ka se Juan ni manche kirwi tomás. Si mumak pilnika. Juan si casi no ma ishko. Juan si mumash campano el chiqui. Ayek mumash ischia. Si nel para te maxi ni muyol kuitok. Juan tomás kirwi. Tatinuweiteko antino dios. Juan Jesús kirwi tomás. Pampa te chitak te más pa' que liste que piase, más e igual me katine el to'kase, más que amo nechitase. O'an más mía que tan estil que to'ispa, te kate amo' isquirito' kepani amat. Pero n'igo fue y tan estil y kate amat, ni kipiloto' para chine el para jesús ya no pa' cristo kate wala'as kia' guanyaya' ikona' to'te'ko' dios. Juan pa' p'an kine el to'kase, an' kipiase' no